Muy bien, entonces, eh, si hay alguna duda sobre esto, este, este avatar de aquí, este que aquí está saliendo mi avatar, ¿cómo lo, ¿cómo lo configuramos eso? Eso lo hacemos desde aquí, nos vamos a escritorio y aquí donde, está, donde estamos logueados, aquí arriba, este es nuestro usuario, de aquí le ponemos, hacemos clic aquí donde dice editar perfil, nos vamos aquí abajo. Y fíjense, aquí ya eh, nosotros podemos cambiar la imagen del perfil, pero para eso tenemos que crearnos una cuenta en Gravatar. ¿Sí? Entonces le hacemos clic aquí y automáticamente nos, nos redirigirá a la página web de Gravatar donde nos podemos registrar y podemos eh, ponerle una imagen a nuestro perfil y automáticamente aquí se enlazará con... Uh, le damos permiso para que se enlace con WordPress y automáticamente se enlaza aquí. Entonces, de tal manera que si nosotros hacemos algún comentario o hacemos algún post en WordPress, automáticamente nuestro Gravatar eh, saldrá aquí, pues, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Vámonos. Fíjense, entonces ya hemos creado nuestras entradas. Ahora, vámonos aquí al, al sitio y así está quedando nuestro sitio. Muy bien. Entonces, fíjense, si nosotros le hacemos clic aquí donde dice noticias, que esto es la parte del blog, vámonos ahí a noticias, entonces aquí están todas las entradas que hemos creado. ¿Sí? Hemos creado tres entradas, ¿verdad? Primera entrada, la primera entrada, lógicamente, es la última, la segunda entrada y la tercera entrada, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo editamos ahora esta página, cómo le editamos de una mejor manera. La tercera entrada es la última, pues, ¿no? Muy bien, vámonos entonces a nuestro escritorio, vámonos a entradas, todas las entradas, y vamos a poner más entradas aquí. Vámonos a poner más entradas, vamos a, vamos rápidamente vamos a duplicar esta tercera entrada. Sí, vamos a duplicarla, vamos a editarla. Y aquí vamos a poner cuarta entrada. Cuarta entrada. Muy bien. Yo aquí eh, en todas las entradas he puesto un pequeño texto y lo he puesto, eh, este texto lo he puesto utilizando el, el maquetador que viene por defecto en WordPress. Eh, bien, eh, pero nosotros también podemos editar cada una de estas entradas utilizando Elementor, utilizando los widgets de Elementor. Sí, también lo pueden ustedes maquetar de esa manera. Bien, entonces lo único que haríamos aquí, por ejemplo, si quisiéramos maquetar esta cuarta entrada no utilizando el eh, Gutenberg que es el maquetador oficial, el maquetador por defecto que se instala en, en WordPress, eh, no utilizando Gutenberg sino utilizando Elementor, entonces pues, le damos clic aquí a editar con Elementor eh, y comenzamos a editar eh, tal como lo venimos haciendo con nuestro, con, con, utilizando los widgets de Elementor y tal como lo venimos haciendo con nuestra página de inicio, ¿no? Muy bien, pero para este ejemplo voy a utilizar el maquetador oficial que es Gutenberg. Bien, entonces aquí inclusive le podemos añadir una imagen a esta entrada, por ejemplo. Vamos a añadirle una imagen. Vamos a añadirle una imagen. Vamos a subir una imagen, cualquier imagen. Bueno, quizás esta se nos ocurre. ¿Sí? ahí está la imagen, la podríamos centrar, alineación centrada, muy bien, como le digo pueden maquetarlo también ustedes con, con Elementor, Me lo voy a dejar allí, eh, le voy a dar publicar. ¿Sí? publicar, vamos a regresar aquí nuevamente al panel de entradas, vamos a duplicar nuevamente esta entrada, Ahora esta entrada, que es la duplicada, la vamos a editar y le vamos a poner quinta entrada. Vamos a poner aquí quinta entrada, quinta entrada. Recuerden que habíamos creado categorías, ¿no? Vamos a decir que esta entrada esté en la categoría, por ejemplo, romance. En dos categorías también podemos ponerle, no necesariamente una sola categoría, puede estar en una y también puede estar en otra categoría. Inclusive aquí podríamos crear subcategorías, ¿sí? Podríamos crear subcategorías aquí. Bien, ¿cómo hacemos eso? Si le ponemos añadir nueva categoría, por ejemplo, podemos poner sub, eh, categoría romance 1, ¿sí? Y esta categoría romance 1 que esté dentro de la categoría romance, ¿sí? O sea, su categoría padre va a ser romance. Añadimos y fíjense, ahí está la subcategoría. Bien, de esa manera podemos... Eh, Crear subcategorías también. Le damos publicar aquí. Nuevamente nos regresamos. Y vamos a duplicar finalmente esta quinta entrada. Para tenerse seis entradas. Bien. Le damos editar aquí a la quinta entrada en borrador. Y le ponemos acá sexta entrada. Sexta entrada. Y esta entrada que pertenezca solamente a la categoría motivación por ejemplo. Bien, le damos a publicar. Muy bien. Listo, entonces regresamos aquí a nuestro, a, nuestro, a nuestro escritorio de WordPress. Vamos a refrescar entonces esta página. La refrescamos y ahí está nuestra sexta entrada. Sí, nuestra quinta entrada, la cuarta entrada, etcétera Bien, toda esta página la vamos a modificar. Bien, si nosotros nos vamos aquí a nuestra página de inicio vamos a darle clic a home sí fíjense en nuestro en nuestro bloque donde está donde mostramos las últimas entradas aquí está la sexta entrada como, eh, como esta es la última entrada que se muestra aquí la sexta entrada la quinta y la cuarta verdad o sea se muestran en orden descendente y aquí está nuestra paginación un... Muy bien, entonces si nosotros quisiéramos poner estos numeritos aquí de la paginación en medio lo que tendríamos que hacer es irnos pues a aquí a la parte donde estamos maquetando la página de inicio vámonos al le damos clic aquí al widget de editar post y aquí pues buscamos en paginación aquí donde está paginación entonces eh, le ponemos aquí para que se muestre en medio sí entonces ahí se va a mostrar Paginación ya en el centro Le damos actualizar Muy bien, entonces eh, Ojo que yo estoy haciendo este, este diseño En vista de escritorio Pero ya usted sabe cómo cambiar A las diferentes vistas, verdad eh, Es siempre bueno estar mirándolo Como se ve en las vistas de tablet Y en las vistas de De celular ¿sí? Muy bien, entonces Fíjense Vamos a refrescar aquí Aquí están ya los numeritos de la paginación en, centro, en el centro. Bien, entonces habíamos dicho que vamos a editar aquí esta página, que es la página del blog, para que no se vea de esta manera, sino que se vea de repente algo un poquito más ordenado. Bien, entonces para eso, vámonos nuevamente aquí a nuestro, a nuestro escritorio, a nuestro backend, y vámonos a plantillas y vamos al Team Builder. Muy bien, en el Team Builder vamos a crear una nueva plantilla. Bien, esta plantilla va a ser del tipo archivo. Le damos clic aquí donde dice archivo. Bien, y vamos a crear nuestra primera plantilla de archivo. Le damos clic aquí donde dice añadir nueva. Añadir nuevo archivo. Ponemos un nombre, por ejemplo, portada blog. Le voy a poner portada blog. Bien, y creamos nuestra plantilla le vamos a marcar X aquí lo vamos a cerrar para crear nosotros mismos nuestra propia plantilla vamos a ir a una estructura de dos secciones ¿sí? nos ubicamos aquí en la edición de esta columna y le vamos a poner aquí en ancho de columna 75% Bien. Luego, en esta, dando el clic aquí donde dice más, se nos abren los widgets aquí al lado izquierdo de Elementor. Automáticamente, los primeros que salen son los widgets de archivo. Vamos a arrastrar este widget que dice archivos. Lo arrastramos. Y como vemos, aquí están saliendo las entradas. ¿Sí? Muy bien. Desde aquí podemos editar entonces las entradas. ¿Qué diseño queremos? Podemos poner un diseño de cartas. ¿Sí? podemos eh, hacer varias configuraciones aquí, por ejemplo si le ponemos a Sony aquí podemos mostrar el título o no podemos mostrar un extracto si lo queremos o no podemos borrar ese extracto ¿sí? podemos editar aquí el botón read more ponemos leer más bien entonces podemos hacer las configuraciones que nosotros ya habíamos eh, aprendido en, el, en la clase pasada. Bien. Aquí en paginación, fíjense, es, aquí nos está mostrando eh, tres columnas y nos está mostrando eh, seis entradas, ¿verdad? Muy bien, pero es porque hemos hecho seis entradas. En realidad nos va a mostrar eh, diez entradas. ¿Y dónde sea, dónde está esa...? O sea, ¿por qué nos va a mostrar diez entradas en la primera página? Y luego ya va a agarrar la paginación. ¿sí? La, la paginación es decir, 1, 2, 3. Pero nos va a mostrar en esta primera hoja, en esta primera, digamos, eh, hoja del blog de, de, de noticias. Nos va a mostrar las primeras diez entradas. Y eso lo vemos desde aquí. Vámonos a, nuevamente. Voy a abrir aquí el escritorio. Voy a abrir el escritorio y si nos vamos aquí a ajustes, escritura, en ajustes. Desde aquí, por ejemplo, desde ajustes podemos configurar también la, la, la categoría por defecto. Por defecto está sin categoría, pero podemos Podemos aquí, de repente, eh, configurar una categoría que esté por defecto. Sí, eso podemos hacerlo desde aquí. Muy bien. Aquí, en ajustes, lectura, aquí dice número máximo de entradas a mostrar en el sitio. Está, eh, por defecto, como 10 entradas, ¿verdad? Entonces, como le digo, en nuestra página, en nuestra página del blog, si nosotros nos vamos a nuestra página del blog, visitamos el sitio por aquí y nos vamos aquí a noticias. Aquí todavía no he guardado, voy a guardar. ¿sí? Voy a guardar esto, lo voy a dar, le voy a dar a publicar. Le voy a publicar, añadir condición. Lo dejamos en todos los archivos y le damos guardar. Hemos guardado aquí. Bien, entonces vamos a refrescar aquí. Fíjense, aquí nos está mostrando 6 porque solamente tenemos seis entradas. Pero si tuviéramos más de 6, tuviéramos 15, por ejemplo, nos va a mostrar las primeras 10 entradas. Como esto está, está diseñado en tres columnas, y en, las, en, en esas columnas se van a mostrar en cada fila tres, tres eh, posts o tres entradas, entonces van a haber, digamos, nueve que están alineadas y una que no va a estar alineada, ¿verdad? Entonces desde aquí le podemos cambiar, desde Ajustes. Lectura, desde aquí le podemos cambiar a 9 entradas ¿sí? Le cambiamos a 9 nada más Y máximo número de entradas a mostrar en el FIC también lo dejamos en 9 ¿sí? Le damos clic a guardar los cambios Entonces de esa manera de esa manera nosotros eh, nos aseguramos que cuando ingresemos más de 9 entradas Siempre aquí en la primera, en la primera hoja digamos, de, las, de nuestro blog se van a ver las primeras nueve y luego va a entrar la paginación, ¿no? Para la página número dos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esta manera, vámonos nuevamente a... Aquí a, a... la edición del blog. De lo que acabamos de crear, la plantilla para nuestro blog. Podemos seguir editando este bloque. ¿Sí? Podemos darle estilos, tal como habíamos visto en, en... el video pasado. ¿Sí? Cuando hicimos la maquetación, aquí estoy en la maquetación de la página de la página de inicio, tal como habíamos hecho en este tipo de paginación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, vámonos aquí, a aquí estamos en nuestra página de maquetación ya de la página del blog. Vamos a agregarle aquí en la parte derecha, porque habíamos creado dos, dos secciones, en la parte derecha vamos a crear... Vámonos a, a poner un widget de eh, categorías, ¿sí? Entonces, en el buscador ponemos KT y aquí automáticamente nos aparecen los widgets relacionados con las categorías. Y arrastramos este de aquí que por defecto es el de WordPress. Lo vamos a arrastrar aquí. Bien, entonces ahí, fíjense, nos, nos arrastra las categorías, ¿sí? Bien, aquí de repente puede cambiar el título, puede mostrar como desplegable o no. Yo lo voy a dejar así todo por defecto. Bien, entonces ahora sí vamos a actualizar. Vamos a actualizar. Vámonos a nuestra página de blog nuevamente, le damos clic ahí o refrescamos y automáticamente aquí se van apareciendo en una forma más ordenada todas en nuestras entradas y al lado derecho las categorías ¿sí? muy bien entonces por ejemplo si le ponemos categoría ficción por decir le damos clic ahí donde dice ficción entonces abrirán todos los todos los posts que estén en la categoría de ficción ponemos categoría romance entonces todos los posts que estén en categoría romance ¿sí? motivación todos los posts que estén en la categoría motivación.